saludos especiales hay un versículo que dice que todo lo que se pida orando será concedido entonces había un hombre con problemas económicos que todos los días le pedía a dios dios mándame el premio del triple gordo todos los días era ese mismo pedido dios mándame el premio de la lotería del triple gordo así todos los días estuvo tres meses pidiendo la misma cosa dios mándame el premio de la lotería y de pronto se escuchó una voz Hijo, cómo voy a concederte el premio de la lotería, si nunca compras el ticket. De todo lo dicho, podemos analizar que necesitamos realizar nuestras actividades para que los milagros ocurran. Gracias por escuchar. Que tengas un gran día.